Dija de mismo dijo la señora Miriam Sola Río. ¿Usted le dijo a mi abuelita? Claro, todo lo vimos, yo pensé que era que me estaban asustando. Pero que yo vi que eso venía rápido así. Conmigo. Ay, mire, mami, se ve como si estuviera caminando. Oh, El video que les daré a conocer ahora fue subido aproximadamente hace un mes. No hay muchas personas que lo hayan visto. Es un suceso que ocurrió en una zona montañosa de Ibagué, en Colombia. El video es bastante interesante. Lo malo de este es que es de muy baja calidad, pero se puede apreciar en algunas partes que efectivamente algo muy extraño sucedió en ese lugar. Las voces que escuchamos de fondo nos indican que ellos estaban viendo algo que no tiene explicación. Vamos a ver el video. bien, mírelo. ¿Sí? Ay, ¡Ay, sí! ¡Tan bueno! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Ay, mami! ¡Mire! Se ve bien igual que una persona. ¡Sí! Y a ver, se vino te la señora Miriam sola arriba. ¿Usted le dijo a mi abuelita? ¡Claro! Todo lo mismo. Yo pensé que era que me estaban asustando. Pero que yo vi que eso venía rápido, así. Conmigo. ¡Ay, mire, mami! Se ve como si estuviera caminando. Dios mío, señor. ¿No ve? Sí ve, igual como una persona que suele caminar en el aire. ¿Lo está viendo? Sí, acá lo estoy viendo. Un fantasma, ¡ay, no! ¿Lo está Sí, lo ¿Qué, veo? ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar a casa? ¿Lo está viendo? Sí, acá sí.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 ¿Lo ve? Sí ve, igual como una persona que suele caminando en el aire ¿Lo ¿Está viendo? Sí, acá lo estoy viendo ¡Un fantasma! ¡Ay no! ¿Lo ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar a casa? ¿Lo está viendo? Sí, acá sí. El video parece que es grabado por dos personas, dos mujeres que están observando la montaña. Este objeto que parece un humanoide hace movimientos muy extraños. Primero parece que va flotando y después en una parte parece que baja y camina, da algunos pasos sobre la tierra y después se vuelve a elevar para comenzar a flotar sobre la montaña vemos que es de color blanco e incluso el contraste de la maleza con este objeto lo hace ver más claro, a pesar de la baja calidad que tiene este video porque el teléfono no tiene la suficiente calidad para poder captar esto que para las personas que lo estaban viendo era algo asombroso ¿Ustedes qué opinan? Sobre este video no hay mucha información esperemos que al darlo a conocer salgan más personas que puedan indicar qué fue lo que ocurrió muchos pensarán que se trata de un globo pero en las imágenes a pesar de que son de muy baja calidad se alcanza a notar cómo camina este ser que parece estar flotando y va subiendo la montaña en el aire es demasiado extraño para la gente que es de Colombia, por favor, escríbanme en los comentarios si saben algo al respecto. Y para algunas otras personas que sean de otros países, si han visto algo similar, por favor también indíquemelo en los comentarios. Vamos a estar muy atentos sobre este caso para ver cuál es el resultado. ¿Será efectivamente un fenómeno sobrenatural? ¿Un ser extraterrestre? ¿Qué fue lo que estas personas pudieron grabar en aquella montaña? Ya lo estaremos revisando después. Mi nombre es Oxla Castro y los veo en el siguiente video.